que confiaron durante años en una empresa para depositar allí recursos con calidad de plazo fijo y, e interés. Nos referimos, señores, a la empresa Muney Compañía, pero quiero darle paso a una llamada que una persona quiere contactarnos y, dar, y hacer su denuncia, por lo preocupante que es el resultado. Desde ayer a la fecha hemos tenido múltiples, muchas llamadas como abogado. Vamos a escuchar. Buenos días. Buenos ¿Quién días. ¿Quién nos sí. habla de dónde? Bueno, vamos a preservar el nombre. Sí, sí. Vamos buenos a pasar. Días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Adiós las gracias y usted. Díganos cuál es bueno, su... Bueno, estamos bien. Ahora mejor... Ah. Díganme. Sí, dígame Sí, puede hablar. Sí, le puede. escuchamos. Adelante. Sobre la situación. ¿Cuál okay. es la situación que sí. se está presentando en eh, MUNE y compañía y usted que ha llamado? Bueno, yo acudí a usted para pedirle ayuda porque ya tenemos más de un mes que le solicitamos a los MUNE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 No, yo no han dado nada, esa es la preocupación, porque si ellos le dicen a uno, son 15 días, un mes, uno es razonable, uno espera, pero ellos no dicen cuándo, sino que ellos avisan, pero avisan cuándo, cuando puede ser tarde, para mí. Dígame algo, usted... Yo hay, le debo, usted ha... Para pel Sí, dígame. Digo yo, usted le habla Francis Rodríguez.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 1934, sí, 35. y son, fueron personas que se establecieron y fueron diseñando sus negocios y ampliando sus negocios, llegando a tener o estamos teni o teniendo lo que es una de las empresas más prósperas en el área del cacao y chocolate, sobre todo, produciendo chocolate Muné. Pero hay un, una, una especie de, de, de sistema de captación de dinero a plazo, como certificados financieros, que es un negocio de financiera basado en el negocio que ellos realizan, totalmente distinto a la financiera que conocíamos, que normalmente se iban a, al préstamos, a la inversión inmobiliaria y con eso reproducía. Ahora bien, una historia y una confianza que se fue generando y por eso hoy tienen grandes capitales de personas que están sufriendo porque ciertamente, como dijo ella, los ahorros Francis. de ellas. Tenemos otra llamada. Sí, vamos a bien, escuchar, vamos. A, dar a dar paso. Vamos, eh, eh, ¿de dónde nos hablan? Buenos días. ¿De dónde nos habla? Buenos días. Buenos días. De, de New York. New York. Adelante. Eh, díganos, ¿qué está sucediendo a usted con Muné y compañía? Sí, Muné, mente, yo tengo dos o tres años con ellos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 eh, si usted dice que le han informado que ellos han hecho malos negocios, que hicieron malos negocios, pero de manera directa, ¿usted ha obtenido alguna información eh, de alguien que eh, esté pasando por su misma situación? ¿Usted ha escuchado es de manera eh, a voz populi, como le dicen, esto que está pasando? Ya, claro, que allá ya, ya, ya está mi cuñado. Eh. El Esposo de mi hermana. Que también tiene fondos allí. Otra veces y le pusieron fecha. Sí, tiene fondos allá. Y fue y le dijeron una fecha. Después, él, pero la fecha. Después, volvió. Esperaron que eh, comenzaran los réditos, que era a final de mes. Y ahí fue que le dijeron que no podían hacer nada, porque estaban. Eh, como que ellos, se sienten, como que ellos le, lo estafaron. Eso es lo que dice el papel, como que ellos van a hacer una auditoría, porque. ...piensan que lo estafaron... Mire, y qué, qué de no qué? tiene que ver con eso... ...yo tengo que dar una cosa concluente a nosotros... ...sí, una pregunta... Eh, ...porque ya, estando en la situación... Ajá. ...porque parece ser que a nosotros... ...ya es comprobado... ...que la empresa está en un estado de sitio... ...y ha producido este comunicado... ...para contener un poquito... ...la... ...la efervescencia y el malestar... ...que ha generado... Eh, ...el que ellos no tuvieran la liquidez para pagar. Eh, ¿Se puede saber cuánto... ¿Qué eh, monto? ¿Qué monto más hablamos en el caso suyo? Porque estamos haciendo una relación de, de las cantidades de denuncias, pero a la vez, el, eh, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué monto más o menos hablamos sí, de ahorro? Yo tengo... De ahorro. Yo tengo de ahorro nueve. Nueve. Nueve millones. ¿Nueve millones? con los réditos. Sí, wow. con los réditos. No y sé su cuál, cuñado, más cuál, o menos, de rédito. ¿Y su cuñado? Mi cuñado, mm, les dé de decir la, esa, eh, la cantidad exacta, no sé ustedes porque sí, eso sí. es personal, pero sí. él va por seguro por los cinco y algo por ahí. Por sí. lo su, que yo sé. ¿Su cuñado vive aquí en San Francisco? Eh, él él vivía aquí, pero está allá, ¿sabe? Está muy, él tiene los dos sitios. Sí, ya. entiendo. Bueno, nosotros esperamos de la parte de la empresa que ya como comunicación, como medio de comunicación, se nos dé una explicación, porque esto es grave. Sería el desplome de una economía en San Francisco de Macorís y el país, sobre todo, de suceder eso. Tomando en cuenta, ustedes le han dado un compás de espera, ¿qué tiempo? Eso es lo que me preocupa a mí porque el papel no dice tiempo. Entonces, cuando usted no le dice tiempo, eso eso puede ser largo. Y yo tengo miedo que sea que sea una, como aquí le dicen, eh, una bancarrota. Una ban eso es sí. lo que nosotros, eso, eso es lo que yo entiendo: una bancarrota que pueda uno perder su poco ahorro que tengo toda la vida ahorrándome. Obviamente. Y a comprar una casa ya. Obviamente que entiendo que, que eso procedería con un periodo de tiempo y una justificación por parte de la empresa y entiendo que según la ley de bancarrota eso tiene un manejo distinto. Ahora bien, ellos, estoy claro de que deben de dar una respuesta con mayor eh, exactitud para bajar un poco la tensión en los inversores, porque usted es un inversionista. Claro, entonces claro. Esperamos en gran medida que no suceda porque sería catastrófico para todos y usted claro. que trabaja que ahorrar uno que sea es mucho. Muchísimas gracias, eh, dama. Nosotros esperando desde acá que al igual que usted, todas las personas que tengan sus ahorros, que tengan eh, casi su vida ahí eh, invertida oh, en esa empresa, pues puedan resolver y que como bien dice usted y la otra persona que hemos contactado y lo que se dice y nos preguntan de hecho a través de WhatsApp también alguien nos comenta sobre la situación, eh, que puedan tener una respuesta concreta directa de parte de la empresa y lo que nos quiere decir esto es que ni ellos mismos saben cuál es la situación que están afrontando porque no tienen eh, una manera de decir eh, de manera específica qué es lo que está sucediendo, estamos haciendo una auditoría, ah pero qué bien cuando usted tiene todos sus ahorros buenos días buenos días buenos días, buenos días. Buenos días. sí eh, Francis mi hermano a la orden. Parece ser que no está tan tan empapado todo el asunto. Eh. No, precisamente porque eh, nos llega de momento todas estas denuncias ayer de ayer para acá. Sí sabía que teníamos una situación, pero entendiendo la credibilidad que ha tenido la empresa, me gustaría que entonces me, me oriente, me ponga en contacto. Francis, se habla del fraude semejante. ¿Fraude? Semejante al, al de Banite, sí. Sí. al de Bamite. se está hablando de, de más de mil millones de pesos solamente amigos míos dos amigas y dos amigos andan de, de Estados Unidos que yo sepa porque andan un grupo han comprado vuelo en cantidad de Estados Unidos pero ellos están en el limbo solamente yo fui a llevarle a una amiga mía Sandra, y allá porque tenía un día entero eso es más de lo que San Francisco se imagina. Ahora lo que alegan es una auditoría. Ellos van a cerrar por una auditoría. Un amigo mío lo mandaron a la capital, le dieron no, no se sabe cuántos meses. Pero oye, Francis. Sí. Eh, dice un, un señor, a mí tienen que darme un millón de pesos de intereses. Entonces, un millón wow. de pesos de interés al 1% significan 100 millones. Sí. <risa> Ay, Dios mío. Tú. Pero mira, me has puesto tú a mí. ¿Cómo? Imagínate. Muchísimas gracias por eh, bueno, su es, llamada. Esto es grave. Mira, sí, muy grave. Y más grave también son las especulaciones que por la desinformación, tanto Miren, la gente... Eh, en las calles, escucha y pregunta y quiere saber esos ciudadanos que tienen sus ahorros, que necesitan informaciones concretas, específicas, los medios de comunicación, como eh, ustedes bien saben, y el amigo televidente, planteamos el tema, escuchamos eh, actores directos que están siendo afectados, presentamos el comunicado que ofrece la, la empresa pero más de ahí no tenemos mayor información porque son eh, informaciones internas que ellos manejan y que no la han dado de manera pública porque simplemente dicen que están en una auditoría. Entonces nosotros debemos de basarnos en lo que estamos escuchando de esas personas que están siendo afectadas, el comunicado para emitir nuestros juicios y comentarios acá y buscar llamar la atención tanto de la gente del que tiene sus ahorros ahí de la población en general para informar sobre el tema y vamos a recibir esta llamada. Tenemos otra ¿Buenos llamada. Buenos días. Sí, buenos días, Francis. Sí, buenos bueno. días, Carlos. Buenos, buenos días. días. Mira, con mucha tristeza nos sentimos al recibir esa, ya, esa, esa noticia que ya ha venido circulando y moviéndose hace unos dos o tres días y que hoy siento un, de, un detonante de la preocupación de los ahorrantes de, de, esa, de esa compañía, por la cual nosotros esperamos de que los ejecutivos de la misma y eh, ahora mismo den la cara en una propuesta responsable, una decisión responsable, porque se está hablando de una cantidad de, de dinero en financiamiento de más de mil millones de pesos. Eso mueve cualquier economía, de cualquier pueblo, de cualquier región. De manera que eso se está tratando de un caso muy serio. Porque ahí hay cientos de personas que tienen sus ahorros, miles de personas que tienen sus ahorros de 10, 15, 20 años. La manera, De manera que nosotros queremos, queremos como ciudadanos preocupados de, de que lo ve como compañía de la cara, porque se está tratando un asunto muy grave. Y ahí tenemos personas de amistades que hoy están que no duermen preocupados porque tienen todos sus ahorros en, en, en confianza en, esa, en, en la confianza de esa compañía de manera que la atención se tiene que, que abrir y, y qué bueno que ustedes hayan tomado este tema como punto como punta de lanza hoy y que esos ejecutivos tienen que dar la cara y tiene que identificar cada cada ahorrante que han depositado la confianza en esa compañía que ya no se no trata de, de una compañía puramente de, de, de cacao, sino financiera muchas gracias gracias a ti Muy por gracias. la eh, información miren señores yo decía que la compañía MUNE se establece aquí en el año 1935-34 sí. por los hermanos eh, Muné y Fron. Colm, Fron algo así eran dos hermanos y un primo Trifón Muné que casó con Melba Marrero escritora, eh, poetisa eh, y que vivieron en una casa que hasta el 12 de julio del año pasado estuvo ahí frente a la policía quizás eh, es el último diseño de esa época que teníamos como patrimonio eh, de monumentos por la, por la, por la arquitectura y, y, y tiene tanto de la colonia española porque ellos eran españoles y creó esa empresa que hoy se conoce como Muné y Compañía y que para nosotros era un símbolo nuestro de San Francisco de Macorís aunque tenían operaciones en Puerto Plata también, pero San Francisco, ustedes ven esos almacenes, responde al tamaño. En el uso de, de, de la, del tema de financiero, lo hacen otras empresas, pero eso debe estar bajo el respaldo para producir. Mientras ellos negocian con el dinero de nosotros, de, de, de, del, del, del que deposita allí, con confianza por el tipo de empresa, eh, ese dinero genera beneficio a la empresa y a la vez genera los intereses que se pagan a, la, a las personas. Mi preocupación es saber, y es lo que estoy investigando, si están bajo el cuidado y respaldo y vigilancia de la superintendencia de valores, del Estado dominicano, al ser una empresa legalmente constituida y legalmente operando en este tipo de rublo financiero, a mí me preocupa y me gustaría saber, y es lo que procuro indagar y estoy pidiéndole a amigos eh, del área financiera que me expliquen o para darle una respuesta a tanta gente, que hoy están viendo sus sueños desvanecidos, porque el ahorro representa para todo ser humano el sustento del presente y futuro, porque recordemos que somos hijos de la muerte y los infortunios no son propios del ser humano, porque Dios hizo seres para que seamos felices, altruistas, y superemos toda dificultad, pero en la realidad es que tener unos fondos para atender de momento la dificultad, pero dejarlo y dormir tranquilo por la fe y confianza en una empresa del orden financiero es sat satisfacción doble. Que hoy eso suceda, y espero que se pueda corregir, y por último, para entrar en esta etapa, ¿qué habrá sucedido? Mal negocio. Bueno, lo que sí yo entiendo, que la entidad deberá dar la cara, deberá, de, debe de dar la cara y tiene la responsabilidad frente a tanta gente que hoy están en incertidumbre. Francis. Eso sería también el desplome de la economía nuestra, mucha gente recibe esos dineritos para pagar su casa, la comida, pagar préstamos, para atender necesidades de estudio de sus hijos, enfermedades. Óigame, cuando esa gente no tenga cómo accesar, ¿cómo va a cumplir? Entonces se va a ir resintiendo la clínica, el colegio, la universidad. El, el, el propietario de la vivienda donde vivan, si viven alquilado las finanzas, si tienen préstamo de la casa, que pagan con esos intereses. ¡Todo! Es la vida cotidiana. Francis, ahí entra el rol que se supone de, que, que tiene la superintendencia de bancos, esta entidad eh, financiera, encargada de velar, de... de de, de investigar de que las instituciones financieras en nuestro país estén funcionando de manera correcta esa evaluación anual o investigación o esa observación esa indagación que se supone que se le hacen a entidades que están manejando el dinero de ciudadanos en este caso mune en el en el aspecto financiero se supone que hay un rigor que se sigue o sea no se dieron cuenta ¿No se dio cuenta la superintendencia de que estaba pasando esto? ¿Debió de estallar eh, ya en últimas instancias de que aparentemente se ve que no tienen el dinero, que hay un fraude? ¿Qué pasó con ese rol que tiene la superintendencia y que para eso es este organismo eh, institucional dominicano?